Bueno, pues ya estamos en vivo ya todo color una vez más. Así es. Dando honra, dando gloria y dando alabanza a nuestro Dios. Amén, así es. Alabanza. Y ya estamos aquí con ustedes, al Señor, compartiéndoles un un, un programa, los les llamamos ¿Sí? programas. Un mensaje un video, más, sí, Un mensaje un, nuevo. Un, una reflexión este, más. Que esperamos en el Señor venga a ser de ayuda y venga a ser de bendición para sus vidas. Esto que estábamos ahorita mi esposo y yo orando aquí. Amén, así Antes es. De, de iniciar. Siempre, ¿Por qué? Porque siempre queremos hablando. que todo lo que hagamos, Amén. cada palabra que o salga se de nuestras bocas, que vaya totalmente ungidas por el, el amor y el poder sí. del Señor. Sí. Sí. Amén. Amén. Para poder ser de bendición para tu vida. Así es. Esperamos que esto lo, se comprenda, que cuando tú empieces a ver el video, ya nosotros oramos para que tú recibas la bendición. Amén, así que, amén, así es. Y de esta manera, por la fe, damos inicio para que cuando tú lo veas, y sobre todo cuando lo veas desde, desde el principio hasta el final, la bendición del Altísimo se ha derramado sobre tu vida. Sí, amén. Así es. ¿verdad? entonces Así es. Vamos entonces a, a continuar. Y el tema de hoy es bien simple, es bien, bien sencillo, pero también es hermoso. Y amén. es así. Creer, Creer para recibir. Para recibir. Así. Pero hay que creer para poder recibir del Altísimo. Amén, amén, así es. Hay muchas cosas que nosotros no recibimos y es una la razón nada más. Uh -huh. La falta de creer uh -huh. en su verdadero contenido, en su verdadero significado, en su, en su debido valor del recibir por creer. El recibir por creer, así es, por creer firmemente, creer, creer. En, en, en, en nuestra mente y en nuestro corazón, creer firmemente que, que Él lo hace, que así es y debemos de creer en Él. Así es, él entonces vamos a estar dando inicio ya a, al tema de creer para recibir, uh -huh. y es obvio, vamos a estar eh, compartiéndoles aquí en Mateo, Sí. Ana, Mateo ahí, 21 del 18, del 18 al 22 ¿Tenemos o sea, unos cuantos versos nada más Así es Y vamos a estar usando eh, La Reina Valera de 1960 Si tú la quieres comparar En, en, en, tu, en tu Biblia Qué bueno Si no, nosotros lo vamos a estar poniendo aquí en pantalla Así es ok Entonces, creer Para recibir Así es. Y sin más preámbulo ya, nos vamos al pasaje bíblico del 18. Amén. Nos dice así de esa manera. Eh, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre Jesús ahí? Porque era un, una persona humana. Sí, vino. Nacido de mujer. Ajá. Vino, Dios. Humana, Dios dijo a María para que pudiera concebir. Del Espíritu Santo, uh -huh. no de José, su, su, su, el, el que fue su marido. Sí, no, no, no, no del no. Espíritu Santo. Para que eh, ella, siendo aún todavía una, una... Señorita. Una señorita, uh -huh. no, eh, estaba ya pedida y dada, pero no se habían todavía unido. Todavía no, no se conocían. Entonces, eh, esto es lo que nos entendemos por sí, lo que claro. dice la escritura. Uh -huh. Entonces, cuando... El Señor posó sobre María, pues queda embarazada por el Espíritu Santo de Jesús. De Jesús. Entonces, cuando acontece que tienen que irse a empadronar y todo eso, y caminaron no sé qué tantos kilómetros o, o millas, el caso es que ya ella ya iba embarazada. Ya iba embarazada. Y cuántas son detalles de, en, en, en ese inter Ajá, en el de que José dijo, ¿qué onda? Pero, oye, pues si yo te no toco y ya, ¿cómo que ya sí. estás embarazada? Sí, Y sí. Pues, pues quiso es... dejarla secretamente, pero el Espíritu sí, sí. Santo le dijo, no, eh, eh, eh, ¿a dónde va, Venado? ¿A dónde <risa> sí. vas? Espérate. Sí. Lo que está ahí en ella no es tuyo, ni es de nadie. Así es. Ese es de parte de Dios. Pues es, es de Dios, sí, así es. Y sí. dije, no, ¿a dónde va, Venado? Es porque es una expresión de allá ah, del rancho, este, allá donde se venados. Sí, entonces, sí. La, eh, como para, allá para, para Falfurrias. Sí, para allá, para, o sea, para allá en su San Antonio, por ahí sí. también. Eh, entonces, fue muy, muy bonito esta experiencia que José tuvo, porque... Como se dice eh, también eh, ahí en el pueblo, apachugó uh -huh. la, la cuestión sí, sí. de sí. que su mujer estaba embarazada, pero no, no era, no era de asunto de él, uh -huh. era asunto de Dios. Sí, así y es. Y entonces, ¿qué, ¿qué hermoso es esto cuando Dios quiere hacer algo en la vida de un ser humano? Correcto. Y ahorita vamos a ver lo, lo que sigue. Así Entonces, es. por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre porque estaba en calidad humana. Uh -huh, exacto. Ya, calidad ya tenía de más de 30 años Jesús. Sí. Y pues bueno, tuvo hambre. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eh, y, okay. y, y viendo una higuera ahí en 19, uh -huh. eh, cerca de, del camino, eh, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y digo, nunca, jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. La higuera. Fíjate, qué tremendo, qué tremendo. Pero yo quiero esto compararlo o, o quiero eh, que lo podamos visualizar de esta forma. Ajá. Cuando dice aquí, y no hay nada en él o en ella, en, ella. En, en, en la planta esa, sí, en, sí, en, el... en la higuera. Ajá. Yo no sé si conoces tú las higueras. Pero nosotros en, allá en Reynosa tuvimos una higuera eh, que nos plantó eh, eh, mi, mi papá, suegro, mi tu papá. ¡Ah, qué buena preciosa, mano tuvo! Preciosa. No, no. Se extendió. Cubría bastante. casi todo el, todo el patio. Uh -huh, este, de lado a lado. Sí, sí. Eh, hermosos. Ahí, eh, unos higos riquísimos. Unos higos así morados, grandes, eh, dulces, ricos. Entonces, pero yo quiero que recalquemos esta situación y viendo una higuera cerca uh -huh. del camino y vio en ella que no había nada no había, no solamente había, pero... hojas uh -huh. solamente entonces, pero esta, esta higuera vamos a ponerla ahora como nuestras propias personas uh -huh, uh -huh. Mm. fíjese si nos ponemos con nosotros como la higuera ¿qué nos estaría diciendo a, a nosotros el señor? Pues sí. Oye Rafael, oye Elida, oye Juanita, oye Lupita, oye, oye Héctor, oye tú Manuel, oye tú cómo te llames. ¿Cuáles son tus frutos? Uh -huh. ¿Qué estás haciendo en mi obra? ¿Qué Así resultados es. estás dando? Uh -huh. No, yo te, ni le recibo, pues, ¿cómo, pues, pues, pues, pues entonces recibe al Señor en tu vida. Así es, así es. ¿Para amén. qué? Para que puedas tener frutos tener de parte fruto, del altísimo. Amén, amén. Para que Dios también, a través de su Espíritu Santo, Obre. use tu vida. Sí, amén. Amén. Eh, fíjate, eh, amado, amada. Sí. ¿Cómo es tan importante el que estemos unidos a quien debemos estar unidos? Amén. Al Señor. Así es. A veces sí podemos decir, bueno, yo tengo mi religión. Pero si no te están enseñando lo que te tienen que enseñar, pues, ¿para qué te sirve una, una religión que no, no te enseña a tener una relación verdadera y sí, real sí, sí, sí. con el Señor para que puedas dar fruto? Amén. Tú, sí, sí. para que des fruto. Amén, amén. Hay que recibir al Señor Jesús, o sea, recibir la semilla de la fe para para que sea bien plantada, bien sembrada uh -huh. y, y que empiece a haber fruto. Fruto y más fruto y fruto y más fruto. Miren, a, a, anoche eh, saludamos a una personita allá de, de, de Reynosa que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, pero no tan directamente como lo vamos a hacer en, en este momento. Ayer cumple años la hermana Olga. Ella es Ramírez Viva de, de, de, de Berman. Uh -huh. Su esposo es el hermano Aaron Berman y eh, eh, le, le decíamos ¿verdad? que nos estábamos acordando de ella que, que tú le decías que uh -huh. porque eh, te, siempre te acuerdas de su cumpleaños sí, claro. porque es uh -huh. enseguida en casi del en tuyo enseguida del mío entonces digo siempre nos acordamos siempre siempre digo, y yo me recuerdo le, le dije a, a, anoche y ya se lo habían platicado también pero a veces se olvidan las cosas uh -huh. La primera vez que yo prediqué, que me mandó el hermano Walter a tu casa, ahí en, en, en, la, en la cochera, ahí, ahí la terraza. en uh -huh. la terraza. Ahí se hizo una reunión, uh -huh. un, un servicio de, de hogar, que es como se le llama. Así es. Y ahí prediqué. Por primera vez. Por primera vez. Y no hacíamos cuentas de cuántos años allá de esto. Y eh, salieron, ¿qué? 47 años. Como, 40, Como 47 años ah, 47 más o menos. Años. Uno más, uno menos ya no hace gran diferencia. Uh -huh, uh -huh. Imagínense ya, entonces, tantos años de ser niños. Los, los, los hijos, los niños, los niños en aquel entonces de ella y de nosotros pues eran niños, jóvenes, Eran niños, sí. Niños. Y pues ya ahorita ya, ya, ya son ya casados y con hijos. Exacto. Uh -huh. Entonces, porque decía que habían ido sus hijos a, a saludarla y ella uh -huh. tiene... Tuvo ni, una cenita ni, ahí con ellos. Ya nos ganó a nosotros, ella tiene nueve nietos, nomás, nosotros somos sí, solamente siete. siete. Sí, así es. Entonces, eh, pero lo, lo hermoso es esto, que a veces platicando con las personas, sobre todo las que conocemos de años. De atrás De años, sí, sí. Pues nos vienen grandes recuerdos. Ay, sí, claro que sí. Entonces. Muy bonito, recuerdo. Ahí fue donde yo inicié mi primer predicación uh -huh. con la hermana Olga en, en, y el hermano Aarón, eh, que, cuando estaba en vida. Sí, el hermano. Aarón. Este, y ahora sus hijos están predicando también. Sí, sí. Eh, ellos han continuado en la, en la, en la obra del su Señor. Su ministerio. Uh -huh. Entonces, esto es muy bonito, mi amada, mi amado. Y por eso te decimos. Que aquí la higuera representa también tu persona sí, y representa es. la mía y la de ella. Amén. Entonces, ¿qué frutos estamos dando? Exacto. ¿Qué frutos estamos dando? ¿O somos árboles que no dan fruto? No, no, pues. Si nuestras vidas no dan que... fruto, pues no va a hacer que el Señor un día sí. nos diga, vámonos, tú no sirves sí. para nada. Sí, sí, sí. Y, y la otra que es que, ser de bendición que no entremos al reino celestial. porque Porque no estamos dando fruto. Exacto, exacto. Entonces, esto es bien, bien importante, mi amado, mi claro. El dar fruto. Y sí, si el correcta. Señor viene ahorita a tu vida y busca fruto en ti, mm. ¿qué le vas a mostrar? Esto es bien importante. Sí es bien importante sí. no te estoy preguntando si tienes religión eso, eso eso vale cero si no está Jesús en tu vida en la forma amén, y en la amén, manera sí es. que Él quiere estar y que tú estés apegado a la palabra y que Jesús esté allí en el centro de la palabra y en el centro de tu vida Amén. cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento un talento que uh -huh. Dios te ha dado ¿Qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Amén. ¿Eh? Entonces, eh, eso es el, el, el otro tema de los talentos, pero este, luego. Vamos y ahí a hablar, habla de, de multiplicarlos. Sí, claro. Entonces, aquí es los resultados. Sí. Si la higuera hubiera tenido higos, ¡ah, qué, qué fiesta se da! Sí, sí. Pero no. como un no hubo, sino hojas solamente, dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, luego se secó uh -huh. la higuera. Y, se y cuando dijo luego, Enseguida. fue al instante. Enseguida. Así es. Imagínate un árbol verde. Enseguida. Y que en un dos por tres, vámonos, ya quedó uh -huh. seco. Wow. Imagínate, mi amada. Imagínate, mi amado. Tremendo. Que el Señor nos pueda estar viendo de esa manera, de esa forma. Eso es para que tomemos en cuenta la necesidad de poder estar nosotros bien en el Señor. De estar en ese, en ese punto principal. Eso sí. es el punto principal. ahorita sea, que quieres en el punto es como cuando se está haciendo un, algún alimento o un pastel o algo, ¿no? Ajá. Que, que, o que cuando, debe de quedar que, en el punto. ¿Para qué? Para que tenga el buen sazón. Sí, así, okay. es, así es. Vamos a, a continuar. Uh -huh. Y ves que, la sorpresa de los, de, de los discípulos. Sí. sí, dice, viendo esto los discípulos decían maravillados ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque él le dijo, nunca sí. más nada más nunca por, más justo de ti nada más por lo, por lo que él dijo exacto, en, entonces vejen en eso nunca jamás nazca de ti, fruto. Uh -huh. Nunca jamás. Entonces se sorprenden los discípulos y les dicen, ¿cómo es que se secó enseguida? Sí, sí, sí. Todo fue en un instante. En un instante. Sí, o sea que este, tenemos que evaluar nuestra confesión porque uh -huh. la, la, palabra, la palabra tiene poder. Uh -huh. Entonces, este tenemos que eh, evaluar o valorar lo que decimos. Tanto, o sea, eh, lo, lo, lo positivo lo, en la fe, como en, en lo negativo. O sea, eh, es eh, eh, eso no, no, no, no debe de ser. Siempre uh -huh. tiene que ser este en el creer, en la fe, en, en, en lo positivo de que el Señor lo hace. A, ayer que íbamos a, a ver a uno de los... A, íbamos a la casa con uno de mis hijos de nuestros hijos eh, porque el nieto estaba solo y ellos han, habían ido a, a la ciudad de Houston uh -huh. y ya estaban para regresar pero y le digo a mi esposa le digo, ¿sabes cuál es el principal problema del ser humano? es lo que sale de su boca sí Jesús dijo, sécate, uh -huh. y se secó. Y se secó. Sí, sí, sí. Es, es, uh, o sea, cuando nos ponemos no la duda, nada. ponemos la incredulidad, uh -huh. no esperes recibir nada de parte sí, del Altísimo. Sí, sí, sí. No esperes Así recibir es. nada, absolutamente nada. Uh -huh. Pero si tú pones toda tu confianza en el Señor, en el Señor no en la realmente. religión, Sino en el Señor Jesús. En el Señor. El Padre puede bendecir tu vida. A menos que estés pidiendo algo que, que no deba hacer, pues bueno, eh, vas a tener que entenderlo. Sí. Pero, es que es increíble cómo, así como se secó la higuera, uh -huh. Uh -huh. también puede haber sucedido algo más especial y eso lo vamos a seguir viendo ahorita. Sí, así es. Vamos a ir al verso 21. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo hares, es, ares esto de, de la iglesia, sino a que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Fíjate, por eso nos subrayamos que uh -huh. si tuvieres fe y no dudares, o sea, que no dudes. Sí. Si tú tienes fe y no dudas, va a ser hecho. Lo que tú digas. Y él puso ahí el ejemplo, no solamente de la higuera, uh -huh. sino también de un monte que, que le, tú le puedes decir, quédate y éste es de la mar y va a ser hecho. Amén. Sí, sí, amén. Y es más que una higuera. Un monte, pues ya, ya estamos hablando de, de cosas más, más grandes. Claro. Entonces... Esto es lo importante de lo importante, mi amada y mi amado, de que para el Señor nada, absolutamente nada, es Na, imposible. Nada es imposible. Nada, así es. nada, absolutamente nada es imposible. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Creerle al Señor. Tenemos también que creerle. Que creerle al Señor, amén, así es. Tú también tienes que creerle al Señor, entonces, respondiendo Jesús les dijo, de cierto, de cierto te digo, que si tú crees o tienes fe, uh -huh. Como gran y no gran dudas, uh -huh. va vas a hacerlo. Y dice además, dice, y no solamente harás esto de la higuera, sino también si le dices a ese monte, pídate uh -huh. y, y échate de... la mar, uh -huh. va a ser hecho. Así es. Va a ser hecho. Pero tenemos que, que actuar sí, en esa fe. Sí, es de, o sea, nada de duda, que no haya ninguna duda, porque si hay duda, entonces no, no pasa, uh -huh. no, no va a ser hecho. ¿Por qué? Por la duda. Entonces la duda mata la fe. Exacto. Entonces el principal <risa> problema, el principal problema del ser humano es uh -huh. su incredulidad o lo que sale de su boca. Sí, definitivamente. Ay, siento que como que me, me voy a enfermar, me siento como así. Cuidado porque ya, ya estás declarando pues un sí. problema que no, que no tienes. Claro, claro. Entonces, cuidado. Me acordé cuidado. De, de, de, de aquel hermano que compuso un, un, un cántico. Cuidado con la lengua. Cuidado con la lengua. Cuidado con la lengua. Porque mm. lo que tú digas, eso será. Eso será. Entonces... Sí, es muy importante, sí, claro, claro. Sí, es, es bien, bien importante. Cuidado con la lengua, porque es la, el, la, el arma más poderosa para ser de bendición o para o mal, maldecir o tu para propia vida. Mal, o para maldecir. O para no recibir, no recibir lo, sí. lo que estás anhelando y deseando. Sí. Entonces, así es. Por eso quisimos hablar sobre este tema. Porque lo considero que es bien importante para ustedes y para nosotros también. Claro, sí, para todos y Porque cada es, uno Porque es Esto es para todo el mundo. Para todos y cada uno Entonces, de nosotros. Tenemos que dar res, eh, eh, resultados. Así es, así es. Es como cuando un matrimonio, eh, bueno, se unen en, en, en sí, matrimonio, sí, ¿verdad? Sí, ¿Qué, ¿Qué es lo que esperan? Pues tienen familia. Sí. Ay, qué desesperación hay si no hay familia si todavía. Si no hay familia, sí. Y por más lucha que le hacen, pues no hay, no hay, no, no hay. hay, no hay, uh -huh. y, y no hubo. Uh -huh. Y todo va a depender mucho de cómo esté la fe de la persona. También. Sí, sí, ¿por qué? Eh, porque... Porque Dios conoce todos los no organismos. ¿sí? Pero la, entra la desesperación, eh, eh, entra... La angustia, ¿eh? entra todo eso y bien se descompone todo el cuadro. Sí. Y entonces no recibe lo que tienes que recibir. Sí, Dios te puede quitar la esterilidad que tengas eh, por la fe y te sí. hace fértil. Amén, amén, sí. Porque Dios es un Dios de vida. Sí, amén, amén. Y eso no quiere decir que no haya eh, gente estéril como esa planta estaba estéril. Uh -huh. Estás entonces no nos no sirves para que uh -huh. estás uh -huh. ocupando un lugar en, ¿Sí? en el espacio. En el espacio. Pero cuando nosotros vamos a este pasaje, te pues, decía ahorita, ¿qué resultados estamos dando? es importante, ¿qué resultados estamos dando? Así es, así es. Piénsalo. Así Si es. Dios te pregunta ahorita, ¿cuáles son tus resultados? ¿Qué le dirías tú ahorita al Señor? ¿Qué tienes religión? Sí, es. ¿Y, y, ¿Y eso qué? Sí, no, no, eso no. No me tienes a mí. Mm -hmm. te Tienes una religión, pero no me tienes a mí. No crees en mí. Sí. Entonces, sí, sí. como es aquí, cuando los discípulos se, se sorprenden, ¿qué, ¿qué les dice? De ciertos digo, mm -hmm. que si tuvieran fe, mm -hmm. y no dudar, y no dudaren, y no dudaren Ahí es bien importante, mi amada, mi amado, uh -huh. la, la duda, que, que la duda no exista en tu vida, uh -uh, que eso no en tu exista. mente, en tu corazón, ni en tu lengua. Uh -huh. Sí, sí, por Porque eso. y les dicen, no solamente lo de la higuera, sí, sino, sino que si le dicen a este monte, otra, otras lánzate a la mar. Otras cosas, sí. Es pues la fe, la avanzado. certeza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que, de lo no, que no se ve. Se ve. Uh -huh. En Hebreos 11.1 ¿verdad? La, la cuestión de la fe. Así es. Uh -huh. Y vamos los días eh, hacia el final para ir terminando. Sí. Eh, ¿Y todo lo que pidierais? Eh, sí. Verso 22. Y dice: Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Por eso hablamos de la oración. Así es. Incluso el señor, si un hombre le vamos a poner a un templo, yo creo que el mejor es casa de oración. Sí. sí Porque también. él mismo dijo, mi casa es casa de oración. Mi casa, casa de oración será llamada. Entonces. Así es. Eh, así debiéramos, pero también pues, to, todos los templos tendrían que llamarse casa de oración. Uh -huh. Algunos le ponen el Shaday, otros le ponen. Eh, el, sí el divino salvador otros le ponen eh, el sí, buen pastor para, eh, otros le ponen diferentes maneras uh -huh. pero si tú le llegas a poner a, a, a tu templo o al templo que estás construyendo o la, la iglesia que estás edificando le pones casa de adoración va a ser muy bonito sí claro claro la misión que nosotros teníamos era así que le habíamos puesto casa de adoración sí, casa de adoración amén entonces eh, y, y es que es muy bonito, mi amada. oración para todos los pueblos. Amén. Y todo lo que es en oración, creyendo, Creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Sí, amén. amén, así es. Yo creo que esto es lo, lo mejor y lo máximo que nos puede acontecer. Porque dice la Escritura que todo, todo. ¿Qué es todo? Pues todo. Todo, todo. Todo es todo. Todo. No es un pedazo, no, no, no. no. Eh, la mitad, un poquito más. No, no, todo uh -huh. es todo. Así es. Lo que pidieres en oración, en oración, creyendo, lo recibiréis. Uh -huh. ¿Qué es tu es. anhelo, qué es tu deseo? ¿Qué es lo que más quieres de parte del Señor? ¿Qué es lo que más te hace falta? ¿Qué es lo que tú esperas que Dios haga en tu vida? Por eso, les voy a poner la siguiente lámina. Aquí es donde les agradecemos por acompañarnos en un momento de oración uh -huh. Así con es. sus amigos Elide y Rafael. Tenemos este correo electrónico de hoy.oramos.gmail.com uh -huh. Mail. Para que tú nos escribas, si es que tienes alguna petición en especial. Así es. Tanta gente que ha recibido la bendición cuando han oh, escrito. Sí. Amén. O que nos ha llamado en algunos Así casos. Es. Sobre todo cuando estamos en la radio. Ahí sí, pues tenemos una línea directa. Entonces esto es bien bien bien hermoso muy importante pero te puedes comunicar con nosotros también en hoy punto oramos arroba y si es necesario nos comunicamos contigo sí amén amén ya sea por Facebook ya sea por eh, en YouTube ya, ya sea por cualquier medio en, el, en whatsapp en en fin Ahorita ya hay muchas maneras de comunicación. Sí, sí, como. Hay no. muchas manera. Así Pero es. Pero escríbenos. Escríbenos. escríbenos. Hoy .oramos @gmail .com punto Oramos. Gmail.com. Y deja que Dios bendiga tu vida. Y por lo pronto, vamos es. a orar por ti. Amén. Voy a pedirle a mi esposa que haga una primera oración. Y luego yo hago una segunda. Amén. Oremos. Padre, le alabamos, Señor. Glorificamos su santo nombre, Señor. Gracias le damos, Señor. Porque, Señor, usted nos ha puesto, Señor, en este lugar, Padre, para que, Señor, eh, el Evangelio sea predicado, Señor. Tantos temas que hemos llevado, Padre Santo, y hay tanta gente que aún todavía no le conoce. Padre, en este momento, Señor, le pedimos en el nombre de su Hijo amado que usted toque, Señor, toque los corazones de las personas que aún todavía no le conocen, Padre porque necesitan conocerle, necesitan, Señor, oh, creer bien, en usted. Puesto los ojos en usted, en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la, en, en la cruz, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra de, de, de Dios, del trono de Dios. Padre, en este momento, Señor, le pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús Aleluya. que si hay alguna persona o, o familia, Señor, que estén sufriendo, que estén batallando por algún, algún problema en su vida, alguna necesidad, a, alguna enfermedad, a, a, falta, Señor, de, de, de finanzas, lo que sea usted, Señor, no hay nada imposible para usted. Únicamente, Señor, tenemos que poner... Nuestra fe y nuestra confianza En que usted lo puede hacer Padre mío Y por eso Señor Le decimos Señor A tanta gente Amiga. Que aún todavía no le conoce Padre Santo Que vengan a sus pies Que vengan arrepentidos Y le acepten en su corazón Padre Y que usted ponga Señor Esa semilla Esa semilla de fe Confiando y creyendo Que todo Todo usted lo hace Padre Nada más que tenemos que tener esa fe y esa confianza que usted nos ha dado, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, damos gracias por su grande amor y su grande misericordia, Señor. Y gracias, Señor, por haber venido, Señor, a este mundo a morir en la cruz del Calvario y derramar esa sangre preciosa, Señor, Aleluya. para venir, Señor, a libertarnos del pecado y que seamos limpios de toda maldad, Padre Santo. Gracias por su grande amor y su grande misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Vamos a hacer una oración más. Eh, me, me gusta decirlo de la forma que como lo voy a mencionar ahorita. Eh, nosotros nos acostumbramos sí, sí. A, a hablar por la fe, porque hemos estado mucho en la radio y hemos estado en los videos y no tenemos a las personas frente a nosotros así tan directamente. Pero sí podemos es algo. Simplemente. Sí. Simplemente. Pon tu mano en el lugar donde está tu problema, tu dolor. Si es en la cabeza, bueno, pon tu mano allí. Si es... En, en el pecho en, en el estómago, en la cintura en rodillas eh, en la parte la que parte está en tu, en tu brazo uh -huh. en, en tus manos no, no sé ahora si es problema de finanzas ah entonces vamos a hacer algo esto es una billetera Tú tener tu, tu bolsa ahí, Hasta mi esposa no tiene aquí su bolso, pero vamos a pensar en eh, uh -huh. la ¿Quieres que Dios te dé las finanzas? Bueno, pon tu manita ahí. O bien en la parte afectada en tu cuerpo. ¿Quieres una vida espiritual abundante? Ah, pues pon, pon tu manita, tu manita ahí en el pecho. Mira, mira, así es. Y vamos a dejar que Dios obre. Milagros y maravillas. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no sí, hay nada señor. imposible. Nada Tal imposible. vez para mí, para mi esposa, para ambos, aún juntos aquí, no tenemos todo el todo, todo, todo que quisiéramos tener de la fe. Uh -huh. Pero dice que si es como un grano de mostaza, uh -huh. puede ser suficiente. Así es. Entonces, vamos a orar. Son finanzas, pon tu mano en la billetera, con tu, tu cartera, o ahí en tu bolso, simplemente toca tu bolsa ahí. Padre, le adoramos, le bendecimos. Mi Cristo, alabamos su santo nombre, mi Supla, Señor, la necesidad financiera. Sí, Señor. Supla toda Supla mi Dios, del padre, en el nombre De, de acuerdo a la necesidad de cada personita. En el nombre de Jesús, Señor. Y Señor, que se den nada cuenta. Que hacer, para usted señor. nada es, nada es imposible. Sí, Señor. Todo es posible, si puedes creer. Sí podemos creer sí, señor. Todo es posible, si puedes creer. Gracias, Señor, porque usted lo Ahora, hace, amigos, Padre. Ahora, amigos, ¿hay problema de salud? En el nombre de Jesús. Ahí es donde han puesto su manita, Señor. En el nombre de Jesús. Bendiga sus cuerpos. Sí, Señor. Ahí en sus porque rodillas. su mano de poder, señor. Ahí en sus piernas. Ahí en su pecho. Que... Ahí en su brazo, sí, en señor, sus manos. En su cabeza. En la parte que está sí, afectada. Señor. En el señor, de Jesús. usted ponga su mano de poder. Sí, Señor. Por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Porque para hacer nada es imposible. Sí, mi Cristo. Sí, y señor. viene a mi mente, Señor, aquella mujer que dijo, si yo solamente toco el borde de su vestidura, Aleluya. yo recibo. Aleluya, sí, Señor. Y cuando ella se atrevió a tocar ante la, la multitud que iba a ir junto con, con Jesús. De Dios, los ejércitos. Se atrevió sí, a acercarse. Sí, señor. Tocó el borde de su vestidura. Aleluya. Y dio Jesús. Salió virtud, que había salido sí, virtud sanadora. Sí, señor. Y se voltea sí, y pregunta: sí, ¿Quién me tocó? Aleluya, y los señor, discípulos sí, se, se asombraron. Y, pues ¿Cómo que quién te, pero, sí, te sí, tocó? Sí. Estaba lleno de gente ahí. Sí, Señor, así es, Padre. Pero la mujer dijo: Yo fui. Santo, santo eres, yo de los ejércitos. Y le dijo cuál era había sido su problema, pero ella sintió de inmediato sí, señor. que su problema se había quitado. Sano, sano completamente en el nombre de Jesús. Gracias, Así lo creemos. También. Gracias, Señor. Que cualquier persona que se atreva. Usted tiene. A poner su mano ahí. Poder, esa virtud sanadora, Señor. y para Porque por tu, la fe toque su derecho. Por la fe. Sí, Señor. Usted por haga en el milagro. Para su señor. bendita honra, gloria y alabanza. Sí, Señor. señor. En Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Padre. En, en el Cristo Jesús, Jesús, Señor. Por y todas Padre las Santo. obras que usted hace, Señor. Recibimos la Gracias, bendición. Sí. Recibimos su bendición. Recibimos sí. la bendición, Señor. Damos su bendición en Dilo. El Recibimos la bendición. En el nombre del Hijo y de su Espíritu Santo. Por la gloria sí, del señor. Padre. En Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Sí, amén. amén. Amén. Amén. Y amén. amén. Y amén. Mis amados, pues hasta aquí llegamos. Ya han pasado 36 minutos. Sí, el tiempo se va rápido. <ríe> ok. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, mi amado, mi amada, esperando que usted reciba la bendición del Altísimo. Créanos solamente. Es todo lo que tiene que hacer. Solamente crea. Así Porque es. el que cree. Todo. Tod absolutamente todo. Es todo posible. Es posible. Así es. Compartan, Ven. suscríbanse y dejen que Dios bendiga sus vidas. Amén, así es. Ejen, pues, así es, pues, gracias, gracias a las personitas que eh, estuvieron ahí con nosotros y a los que van a estar más tarde cuando puedan ver este, este video. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y que usted siga compartiendo, siga compartiendo estos videos porque... No sabe usted a qué persona eh, va a recibir de bendic bendición a través de, de estos videos, porque para el Señor nada es imposible. Así es. Nada es imposible. Así es que les amamos en el amor de Cristo Jesús y les esperamos en el siguiente video. Bendiciones para todos, sus hermanos y amigos en Cristo, Elida y Rafael Cabazas. Bendiciones. Bendiciones.